hola bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo hacer para que un archivo de sonido no se corte cuando pasamos de una diapositiva a otra vamos a cargar un archivo de audio bueno pues vamos a hacer clic sobre el altavoz luego vamos a ir a reproducción y hay que marcar la casilla de reproducir en toda la diapositiva de esa forma cuando pongamos a reproducir la diapositiva cuando pasemos de una a otra seguirá sonando como si nada muy relacionado con esto es esta casilla que sirve para que cuando el archivo se termine de reproducir, vuelva a empezar desde el cero. Puede ser muy útil si tenemos un archivo de audio bastante corto.